venga genial pues ya estamos aquí en directo ahora sí que sí con todas las redes conectadas que hacemos un despliegue al final de medios interesante pero bueno yo creo que merece la pena para llevar todo lo que tienes que contar a, a las máximas personas posibles recordar que estamos en las entrevistas de la presemana de preparación de, de la semana las plantas medicinales este evento online gratuito de planta tu salud que es la primera vez que lo hago de hecho va a ser muy muy locura y muy interesante en cuanto a cositas y hoy para ir calentando motores y, y bueno y seguir metiendo caña con las plantas medicinales, pues os traigo a la super Fátima, que veréis el arte que tiene. Y poquito más. Bueno, Fátima, preséntate, preséntate un poquito y nos quién eres, de dónde vienes, qué haces y qué vamos a ver hoy. Te cedo la palabra. Bueno, pues gracias Raúl. Bueno, bienvenido y bienvenidas a, a este mundo maravilloso, de las plantas medicinales, que a mí me encanta. Y me presento además con una, man, con una infusión de manzanilla y anís, ahí con toda su estrella de el poder de, de, de las plantas, ¿no? Entonces, bueno, eh, me llamo Fátima, eh, soy, bueno, tengo 36 añitos, eh, soy maestra de educación infantil y hace poco soy psicomotricista y vivo en... En la zona que está pegada a la zona norte de Madrid, a la sierra de Madrid, pero en un pueblo de, la, bueno, de Guadalajara, ¿vale? Y justo vivo en el campo a 500 metros del, del río Jarama. Entonces, llevo en el, por esta zona desde 2015. Al principio estuve en este pueblecito maravilloso que se llama Uceda, ahí en el... Eh, en, en un piso, pero poco a poco, pues como iba invadiendo la casa de plantas, eh, salió la oportunidad de venirme aquí a una casita del campito y dije, pues allá que voy. Y me vine con con mi familia, con mi gatita, con mi acompañante, con mi pareja y, y todo ha sido un, o sea, ahora vivo en intento que, que conecten cuerpo-mente y naturaleza. La naturaleza ya la tengo. Entonces, cada día voy buscando el, esa conexión. Y sobre todo ese trato con las plantas, pues que me ha ayudado bastante y me sigue ayudando. Poco a poco. Además, Fátima. es que soy, a día de hoy, claro, soy opositora. Entonces, claro, entre los nervios, el estómago, pues yo lo primero que voy es, ¿qué me sucede? ¿Cómo estoy? Venga, voy a ver qué planta, además es que es así, qué planta me viene bien para esto en este momento y lo mantengo unos días hasta que pues veo cómo voy evolucionando y por ahora. Por ahora va Ay, funcionando, uy. ¿no? Sí, sí, Oye, la pues verdad es que encanta, sí. me encanta. Y decirte que, bueno, cuando estabas en el, cuando estábamos en el farmacéutico en las sesiones, yo me acuerdo que tú casi siempre las hacías desde tu patio, bueno, no sé, desde qué zona las hacías, que se veía todo sí. verde con los pajaritos y todo. Y estabas siempre ahí <risa> súper feliz, súper contenta, concentrada en tu, en tu lugar ahí de, de plantas y de naturaleza. ¿Y cómo ha sido para sí. ti este cambio de pasar pues, en, la, en la casa en la que estabas, que era más ciudad, supongo, con menos espacio, a lo mejor a, a tener ahí casi todo el espacio del mundo y poder sacar esa, esa, esa cosa que tenemos todos los que nos gustan las plantas de decir, ahora voy a poder poner todo lo que quiera y voy a poder disfrutar de la naturaleza. Pues mira, a ver, fue... Eh, bueno, yo le llamo que me den pequeños sirocos de ostras al principio, descubrir eh, el terreno que tienes. A ver, yo en la anterior era un pisito con una terracita de... 5, eh, 10 metros cuadrados, como mucho. Entonces, cada primavera, cada, o sea, por cada vivero que pasaba, era de ay, Dios, esta planta, es que y esta. Entonces, convertí una pequeña selva. ¿Qué pasa? Que cuando yo vengo a esta casa, que además tiene una parcela, afortunadamente mi casera ya ponía huerto, eh, fue de ¡Oh! ostras. O sea, remontándome a... Yo hace aproximadamente 10 años en la universidad, en mi mmm, balconcillo, hacía estudios de cómo plantar tomates cherry. Entonces, cuando planté aquí por primera vez tomates cherry, que era lo que yo pues eso más consumía, dije, hola va, ¿y esto? Y, y fui poco a poco ahí probando, oye, ¿y si planto ajos? ¡Ostras, que los ajos encima también! Y, era, eh, y luego con los guisantes. Entonces fue eh, pues la expansión ¿verdad? totalmente. Entonces, aparte de, tener, de descubrir que tenía espacio para plantar lo que... De, además desde pequeñita yo recuerdo mi infancia en, en, en mi pueblecito de Jaén con mi tito Juanma cuidando una huerta y todas las tardes de verano íbamos... Y la merienda eran tomates de la huerta, pepinos de la huerta. O sea, un placer que yo al final creo que, pues eso, eh, eh, esos orígenes son los que me han quedado y decir, jolín, si yo tengo la oportunidad de, de poder, dentro de lo que cabe, alimentarme con cosas, con algunas cosas que yo puedo cultivar, ostras, pues ya todavía tengo más. Más, pues eso, la seguridad es saber lo que estás consumiendo y sobre todo, que crece donde tú estás eh, creciendo o sea, la, la, las plantas respiran eh, el mismo oxígeno que tú bueno y bueno, es, bueno, pues eso alucinante, entonces ¿qué pasa? que yo en verano me gusta eh, además leer fuera soy de vez en cuando cuando me siento así un poquito bajita así de energía eh, abrazo el fresno, o sea, tengo un fresno afortunadamente, tengo un fresno protegido dentro de la parcela y yo soy de abrazar árboles, o sea, si es que están aquí, si es que lo único que quieren es buena compañía. Entonces fue <risa> inmenso, por eso me gustaba también con más luz, ahora no se ve, entonces me gustaba un montón. Y ahora además puedo tener plantitas dentro y plantas fuera. Tanto en maceta, en jardinera, como en el huertecito. Sí, sí, Entonces... yo te veo que estás súper, lo tienes bien montado ya, con este upgrade sí. que has hecho del, de la terracita a, a la casa grande, te veo ahí fluyendo con todo, ¿no? Est estudiando y depositando como debe ser. Sí, sí, sí. Y además es que, pues eso, este año además con el curso... Es, ahora ya tengo las plantitas, ya sé cómo, ¿sabes? Cómo recogerlas, cómo cultivarlas, también cómo consumirlas, que era o súper sea, importante. Y, y que no tienen, ah, bueno, y que no tienen nada que ver, es eso. O sea, el sabor. Y además, eh, en verano, salir de tu casa, de la puerta de tu casa, y a cinco pasos, coger un tomate. Yo porque puedo. Pero... También intenté este año hacer, por ejemplo, un huerto vertical. Que a la gente, por ejemplo, que tenga una terraza y no tenga mucho espacio, jolín, también se puede hacer. Entonces también me dio pie a investigar otras formas también. Aunque tengas espacio, pero ver qué otras formas también se pueden, se pueden desarrollar. Entonces, sí, no sí, sé, totalmente. Guay. Sí. al <risa> final los límites nos los <risa> ponemos nosotros. Eso, eso está claro. Y oye, pensando en eso que me habías dicho de. De que te venían a la memoria eso de, de estar con tu familia o tu abuelo en el huerto de pequeñita. ¿Te acuerdas la primera vez que hiciste eso, pero con una planta medicinal o que tomaste tu primera infusión o tu primer contacto con este mundillo? ¿Te acuerdas cómo fue? Ay, se me ha cortado así un poquito. No, te decía Ay, que, si te, que si te. si recuerdas que... hablando de. No sé si me escuchas ahora. ¿Qué tal me ah, escuchas? Mejor. Ahora sí. Sí, sí, sí. No, me refería a que si te, hablando de lo de tu abuelo, de lo de los tomates, que cuando eras pequeña, que si te acordabas la primera vez que tomaste una infusión o el primer contacto que tuviste con las plantas medicinales a la hora de tomarlas tú. Mira, eh, yo es que lo tuve más tarde. O sea, el tema de, por ejemplo, las... Bueno, a ver, no, más tarde no. La famosa manzanilla, cuando te dolía la, la tripa. Es que mi abuela era de... Yo además es que he sido una pupas o sea, he sido act activa completamente, yo soy además de... gesticulo muchísimo <ríe> lo veo, yo soy de naturaleza un tanto nerviosa de pequeña estaba en esencia pura y dura y sí que es de verdad, pues con estos dolores de estómago, los de tripilla mi abuela era la manzanilla y era manzanilla de o sea, del campo o sea, yo me he rodeado, pues eso, de, de, de campo, luego ibas a la ciudad, pero la manzanilla, yo recuerdo la manzanilla, las primeras difusiones. Después, pues nos fuimos a la ciudad y luego yo estuve buscando y me reencontré. Bueno, mi hermana, con el suegro de mi hermana, o se ha pasado el tiempo, un amante también de las plantas, ¿sabes? Y entonces enlace. Eh, mi tito, mi abuela, venga a, a, a la otra parte. Encima, bueno, eh, él por ejemplo me llevó más a las infusiones, no me llevó a eh, bueno, adolescencia. Ahí brote de toda y la potencia, brote acnéico y de repente aparece en la vida de mi hermana y en la mía el señor Antonio, su suegro sí. y en vez de infusión me decía, oye, mira, pues lo que puedes hacer es utilizar limón diluido así en agua, que es así desinfectante, y luego pues te haces unas tostaditas eh, con miel y canela, la canela es antiinflamatoria, y ahí ibas, o sea, ¿sabes? Aparecían poco a poco cosas que no le veías en ese momento sentido. A ver, con 17 años o 19... Lo tienes, o sea, de pequeña tienes esa, esa memoria que te viene y que dices es que ¿por qué me llama tanto el huerto? Pero, ¿y, ¿y por qué me llaman tanto las plantas? Sí, yo y en eso me identifico, uh, identifico mucho contigo <risas> ¿sabes? Entonces desde siempre han estado ahí lo que pasa es que si llevas el ritmo frenético de, de la sociedad pues a ver, llega un momento en que tenemos que parar ¿sabes? Y escuchar a nuestro cuerpo y, e ir recordando el, el, el por qué se repiten, por qué paso por un lugar y, y, y me llama tanto la atención, por qué paso por un vivero cada primavera y, y, y me dan sirocos y cada día vengo con dos y tres plantas más. Pues entonces. Viene, viene de lejos ya, ¿no? De, claro, de claro. Oye, pues muy, muy interesante esto. Yo también me, me identifico mucho contigo en eso que de siempre como que me han llamado, ¿no? Y cada vez te vas volviendo más, más mayor, vas metiendo aún más plantas y vas, como dices tú, flipando más con todo, ¿no? De todo lo que nos pueden aportar. E incluso pensando en el wifi, en el 5G, eh, los árboles tienen un sistema de wifi de miles de años que es muchísimo mejor que el nuestro. Y cuando te pones a estudiarlo también te quedas anonadado, ¿no? Así que la naturaleza sí, sí. Que nos saca mucha ventaja por mucho que, que nosotros nos creamos mejores, ¿no? Sí, además, con relación a lo que estás diciendo, cuando terminé el curso, leí sobre todo que me impactó una barbaridad, es que cuando hay una persona en el bosque que está totalmente deshidratada, los árboles se comunican entre sí para aportar. Esa, ese agua y me llamó tanto la atención que dije ostras, es que nuestra señora madre naturaleza provee lo único que tenemos que hacer es respetarla si es que no es tan, no es tan difícil, es conocer que existen plantas que la naturaleza pone a nuestra disposición plantas, lo único que necesita es que sepamos cómo tratarlas que sepamos de cada planta ¿Qué se necesita utilizar? Que hay plantas que además, yo por ejemplo, las humedades florales, las florecitas, ¡jolín! Que también les viene bien una poda, no sé, cositas que, que puedes hacer también para beneficiar, no directamente coger y arrancar, o sea, podemos utilizar bien las plantas o, o podemos crearnos, si queremos una planta, pues vamos a ver cómo la podemos cultivar nosotros, pero sobre sí. todo es cómo, cómo nos gusta tratarnos a nosotros. Pues entonces, de la misma manera, vamos a tratar a las plantas de igual, porque son nuestro entorno. Y si, y si el entorno que está afuera no, o sea, no lo cuidamos, al final se convierte en un elemento hostil. Sí, y es sí, lo mismo que totalmente. si nosotros no funcionamos, lo de fuera no funciona. Pues la naturaleza es la que está aquí un poco diciendo, eh, por favor, eh, <risa> cuidarme. Es de... Esto. Si, si yo os, os voy a dar lo que necesitéis porque os lo doy, pero cuidarme. Oye, yo te quería preguntar también, pues si es que Fátima, ya que te tengo por aquí, una cosa que me habías contado tú del, de algo del hipérico, el aceite de hipérico. A ver si podías compartirlo porque a mí me ha llamado <risa> mucho la atención esa historia. Y yo creo bueno. que a la gente que nos están escuchando, que de hecho de decirte que tienes por aquí gente por YouTube, por Instagram... y. Facebook atentos que te saludan, tenemos a Cinta, Susana, Javi, si nos podías compartir cositas. <risa> bueno, vale. Devuelvo el saludo, vale. que además eh, el, el, lo que veo además súper importante es que el tiempo que tenemos, pues oye, os agradezco que lo compartáis conmigo, pues veréis, mirad, aquí además tengo, es mi remedio eh, que ya me acompaña desde que empecé a utilizarlo, que indagué, investigué eh, y luego en el curso ya mmm, concreté. En el curso te refieres que... al farmaceta sí. de planta tu salud, ¿no? Sí, sí, o sea, en el curso de farmaceta, sí, claro, porque yo lo que me ha dado más, lo que me ha más me ha concretado es el curso de farmaceta Vale, vale. Entonces, mirad. En este botecito tengo aceite de hipérico, ¿vale? Bueno, cada vez, o sea, desde que lo hice, que sé que funciona, eh, lo tengo al lado, conservándolo, pero lo tengo al lado de, de, de lo que es la cocina o si me quemo, para en cualquier momento darme un poquito, bueno, para las quemaduras, alucinante. Bueno, hace un par de semanas, lo que estaba contando, que no quiero liarme tampoco, bueno, tengo varias... Tengo varias experiencias, pero la última fue alucinante. Bueno, yo eh, Macero, o sea, un Oleato, ¿vale? Que también me está ayudando, bueno, para concretar con el nombre. Oleato de Hipérico, hierba de San Juan, aceite. Eh, le regalé un frasquito a unas amigas del cole donde trabajé el año pasado, donde hice mi interinidad, y hace un par de semanas... Es más, yo saliendo de yoga ahí con mi flow, tranquilamente, que eso no se lo he dicho a, a Raúl, salía ahí tranquilamente. Bueno, y cuando llego a casa veo que una, una amiga eh, me manda un audio y me dice, bueno, Fátima, corazón, bueno, no sabes lo que me ha pasado. Escucha, el peque, no voy a decir nombres, el peque, ¿sabes? Hace un par de días se cayó, se hizo una herida, ¿vale? Y después, pues después de que se duchara... Pues le eché el aceite ese que me diste tú. Vale. Pues han pasado unos días y esta noche después de ducharle voy a echarle otra vez el aceite y me dice mamá, mamá no sabes lo que ha pasado, esto es magia. Y le decía Paloma, esta chica, pero ¿qué pasa? Mamá, que la herida ya no me duele. Es que, ah, me dice, es que esta pomada es súper mágica. Me dice, ¿la llama pomada? me dice, <risa> No, no, no, ya no me duele, me la has echado, ya no me duele. Y me decía, pues es que Fátima, pues es la que, el aceite que nos dejó Fátima, que es, mamá, pues es súper mágico, ya no me duele. Bueno, me decía, es que Fátima, de verdad corazón, estoy por caerme yo y hacerme una herida para probarlo. Porque es que le veía con una cara y yo le decía, ¿sabes? Yo le decía, corazón, es que es el, no sé, es el poder de, de, de la planta y también el poder de hacerlo... Con, con, con mucho amor porque yo digo por favor sabes que, que que funcione que se haga y además que se haga que se haga bien que se haga yo utilizo además lo macero en aceite de oliva esta última lo he hecho en aceite de oliva normal pero la siguiente lo voy a hacer en aceite de oliva virgen extra alucinante es más hace años eh, a mi preparadora eh, bueno en la depilación se quemó vale y le dije, ostras, pues yo, estoy, yo, yo acabo de hacer un aceite, ya súper bueno así para las quemaduras, porque yo sabía que era, pues, pues sobre todo para las quemaduras. Bueno, bueno, bueno, y a los días, bueno, chicas, no sabéis el aceite tan maravilloso que me dio el otro día, Fátima, es que se me ha calmado la piel. yo decía, pues claro. Entonces, eh, descubrir después que está súper constatado y además que es una planta que es de las más estudiadas, Claro, dije yo, ole, pues vale, pues me voy a comprar. Además es que yo el hipérico es una planta que está protegida, yo la cojo de, de, de la parcela de unos, de unos vecinos de aquí. O sea, es decir, hay cosas que también eso pues tienes que tenerlo en cuenta. Y digo, hay ¡ay! que prestar atención, sí. Claro, pues si yo estoy en el mismo ambiente, ostras, ¿y por qué no cojo las semillas? Y yo las tiro por ahí por el campo. Donde <risa> tiene que crecer tiene que crecer, o sea, es decir, y voy haciendo, eh, ¿sabes?, en, ensayo, error, ensayo, error, y me, me ha pasado, por ejemplo, con muchas plantas, bueno, bueno, eso con el hipérico, que por ahora no tengo, a, eh, los pájaros, yo les digo a los pájaros, pájaros, por favor, pajarillos, aquí, aquí, <risa> No, traérmelas aquí, porque yo tengo plantas, he plantado, pero luego tengo otras plantas que de repente me han aparecido y digo, vale, gracias, seres que nos acompañan, que los pajarillos también hacen también su función. Así que, y bueno, y eso eh, con el aceite de hipérico. Sí, y es, es super que curioso. además O sea, espectacular, espectacular. Mira lo que me podía reír, ¿eh? Me reía muchísimo, muchísimo, muchísimo y decía, pero no sé, es pues eso, un producto natural, que yo le decía, solamente tienes que saber que durante el día no se lo tienes que echar, porque es fotosensible, pero por la noche, si es que... Oye, pues veo que lo tienes, lo tienes bien estudiado, sí, eh, sí. lo del hipérico, te veo que tanto volví a tópica hoy ahora lo, lo conoces y lo que decías antes de... Sí. De lo de la expansión de las semillas y bueno, que te lleguen a tu, a tu lugar en el que estás. Me ha acordado justo del diente de león, que el otro día lo compartía yo en Planta Tu Salud, que es una planta que consigue volar eh, casi hasta kilómetros, esa semilla. Entonces es como la madre naturaleza ha creado un sistema que la semilla vuela con el viento, ¿sabes? Y se mantiene ahí una distancia súper larga, así que curioso, curioso. ¿Qué? Y decirte que por aquí en el, en el chat están encantados contigo. No sé si quién estaba por aquí. Cinta Gracias. decía que me encanta esto y te saludaban por aquí. Así que los tienes a todos eh, anonadados, Fátima. Y yo Gracias. quería preguntarte, bueno, de, de las plantas que, que tienes por allí, qué es lo que estás cultivando ahora mismo. Si nos podías contar un poquito ahí en la, sí. en la finca en la que estás. Pues mira, eh, tengo... Eh, a ver, tengo dos, huert dos huertecitas. Entonces, la parte de arriba que es más seca, ¿vale? Después también de estudiar eh, las horas de sol, la humedad o sea, todo lo relacionado todo lo que influye en que la planta se desarrolle de la mejor manera posible, ¿vale? Yo arriba que es más sequito tengo eh, romero, lavanda y tomillo, ¿vale? Entonces eh, lo que me propuse es hacer pues, hacer como una, una vallita natural ¿vale? Que tuviera... Pues en, en, en los dos extremos tengo una valla con romeritos que este final de verano les corté unas ramitas y las tengo en agua para que enraicen vale, entonces ahí las tengo ya luego tengo eh, tomillo vale que estoy probando el eh, pues eso, el dejarlas en agua y que vayan enraizando poquito a poquito vale, aquí además bueno, luego tengo esto el aguacate que tengo ah, aquí por lo, lo menos. Ahí atrás. Sí, este es el aguacate. ¿Sí? ¿Veis donde señalo? Sí, sí, se ve, se ve. <ríe> que, lo <tengo ríe> con, que lo tengo con mucha paciencia. Eso, como tiene otras necesidades, lo tengo dentro. Pero bueno, a lo que voy, que me digo. Eh, tengo, pues, Romero. Tengo el tomillo. Eh, y luego tengo la lavanda angustifolia. ¿Vale? Quiero hacerme esas esa vallita, luego también eh, ¿qué más? ah bueno, tengo eh, eso ya más en maceta tengo mentas tengo melisa fundamental, importantísima en mi vida, o sea, eso es genial eh, y luego este año también, bueno he, he vuelto a plantar eh, ahí se me, perejil y tengo unas plantitas de, de albahaca. Luego también, este verano, probé a plantar albahaca dentro de la huerta. ya ah, si me algo... yo creo que me lo pasaste en el mapa este que me pasaste sí. súper elaborado, sí, sí, que sí. me encantó. Lo tenemos ahí que hablamos con sí. el email. Fue esa, ¿no? Así que me lo contabas, me acuerdo. Sí, sí, sí, sí, que tengo. Eh, bueno, ahí planté una albahaca limón. Y luego eh, este año descubrí eh, a la eh, capuchina, por favor, pedazo de planta. O sea, maravillosa, de verdad. O sea, está inmensa. Encima, eh, cuando esto es, eh, es un repelente natural que ayuda a, a que no vaya el, el pulgón al tomate. O sea, que es que absorbe toda. Por aquí también sale pues sale ortiga, yo la dejo libre. Y luego además otra planta. Sí, sí, sí. Yo ahí la dejo total. Estoy haciendo ahí un, un recuento de, de las que tengo. En macetilla también tengo... Eh, sí, tengo el... Ah, bueno, este año también planté mejorana. Bueno, compré la plantita así de, de mejorana. Y la tengo ahí a ver qué tal va. Voy a ir investigando un poquito. Eh... Ah, bueno. Y sí, la capuchina la puse también dos plantitas. Probé con dos plantitas de capuchina. Bueno, y volvemos otra vez a qué es lo que planto yo y qué es lo que plantan los pájaros. Y he descubierto que debajo, al final del, de, del huerto, tengo un membrillo. Pues he descubierto que donde no había plantado capuchina, tengo dos plantitas pequeñas de capuchina y dije, ole tú, pues aquí te vas a quedar. Sí, sí al final si es mejor ahí, dejarlas es donde salgan ellas, es donde mejor van a estar, eso está clarísimo. Sí, sí, oye, pues te lo estás montando claro, súper bien, pues, eh, Fátima. Son esas... Sí, por, a ver, por ahora son esas. Ya te digo, son en, eh, pues es ensayo error, voy así probando, luego tengo en el huertecillo, bueno, pues ahora ya hemos retirado pues lo que es las, las plantas eh, sobre todo, bueno, ya se van como ya se está yendo ya finalmente el verano de temperatura. Bueno, con esta ola de frío es, es maravillosa. Pero después pues planteo el... Plantar eh, los ajos, también plantar los, los guisantes, este año además que tengo que mirar eh, lo de la borraja, ¿sabes? A ver cómo está lo de la borraja porque pues eh, en uno de, lo, de los vídeos que, que compartiste, bueno no, de las masterclass, vídeos no masterclass, eh... Había un hombre que es que a mí se me olvidan los... Bueno, uno de los profesionales que traes que son maravillosos, nos dijo, ¡eh! ¿Y las abejas? Señoras y señores, es que son fundamentales. ¿Por qué no tenemos en el huerto o donde tengamos plantas que eh, sean estacionales y que saquen flor para favorecer la polinización? Y dije, pues, maravilloso, genial. Entonces, tengo, o sea, planteo esas, pues esas cositas. Oye, y pues yo lo veo, ahora, lo veo genial planta. y que lo estás, lo estás montando súper bien y yo tengo ganas de ir a verlo algún día cuando pase por allí por Madrid acercarme a ver cómo va creciendo. Por favor, claro. Sí, sí, sí. Es más, no. ah, es más. Perdón que te corte. No sé, este. Vine, vine. Eh, el otro día compartiste además la planta de la malva. La flor de la malva. Sí. Y en, unos de, en uno de los... Eh, bueno, de, en el curso decían, ¿qué plantas sale? O, o qué, que te ha, ¿qué te ha sorprendido? Ostras, pues que a mí, lo que hablabas del diente de león, yo entro a la parcela, me salen unas plantitas de diente de león, pero es que también pensaba que era eh, planta invasora y sí, si se llena de todo, ostras, pero pues descubrí que también me crecía la planta con la flor de la malva y este verano me he hecho ensaladas con la flor de la malva ¿sabes? con las malvas Entonces, sí, la... sí. y eso crece aquí eh... o sea, y además respeta, o sea pues eso eh... este año la he utilizado fresca y sobre todo en ensaladas, era de oye pues si es comestible pues me voy a hacer unas ensaladas ahí coloridas, y también, y me parecía súper curioso, entonces las tengo y yo digo, venga, el año que viene ya, vamos a ver si... Eh, y funcionó fenomenal, yo al principio, o sea pues en lo que es en la primavera, que me notaba así acatarrada con un poquito de mocos, al hacerme las ensaladas, notaba que se diluían y que lo tenía muchísimo mejor. Ya manera con el pues, de la ese. alimentación, siempre, incluyendo la malva. claro Sí, y lo del jardín es lo que tú dices, que si dejas crecer las cosas y te pones luego a ver qué ha crecido, te das cuenta que la mitad son medicinales. Esto del diente de león, la claro. malva, incluso la cedera, hay varias ahí que, que salen y, y son muy interesantes. Oye, Fátima, pues por aquí, acaban de poner por el chat cinta, Cárdenas ponía, estoy flipando, para que te hagas una idea de la situación que estamos <risa> creando por aquí. Y otra cosa que quería, que quería hablar yo contigo, que lo habíamos puesto en el título de la entrevista, es sobre la seguridad al usar las plantas medicinales, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes de que tú entraras al, al farmacéutico, al curso que tenemos en Planta tu Salud, pues me decías que buscabas sobre todo algo que te ayudara y te diera seguridad a la hora de utilizar fitoterapia y plantas medicinales en tu día a día, ¿no? Mira, por ejemplo, y esto me voy a ir a... A mí el chip me cambió... Todo esto me cambió a raíz de de tener el estómago destrozado a causa del uso excesivo de antiinflamatorios y medicamentos mmm, por tener un accidente de tráfico, entonces dije, bueno, ¿qué hago con mi estómago? <risa> y dije, bueno, pues eh, iba indagando, iba indagando, iba entrando pues en una página, en otra página, bueno, pues estas plantas para el estómago, vale... Eh, venga, eh, pues ahora, y, y me hablaban, por ejemplo, pues del Rid, o bueno, otras, yo qué sé, otras plantas, sobre todo también la manzanilla. Y el, el cambio es también me, me, me dio, o sea, me lo dio el hacer el, el preparado este de Hipérico. Y yo decía, vale, eh, yo esto lo estoy haciendo, pero ¿dónde puedo encontrar eh, una información fiable que me diga? los pros y los contras porque si nos vamos por ejemplo a todos los medicamentos sintéticos la base es la... son las plantas, luego tienen otro proceso de desde mi punto de vista yo no soy farmacéutica ni nada pero lo que entiendes es, jolín <ríe> o sea si ahora mismo hay además un montón de anuncios que te dicen no porque son medicamentos eh, basados eh, en, en, en las plantas o con base vale pero ¿cómo sé yo si sí, yo puedo ir a una tienda y yo puedo comprarme el prospecto y yo me lo puedo leer? Pero eh, ¿cómo tengo el conocimiento de saber qué tiene la planta? Sí que es verdad que eh, los nombres científicos, pues a ver, eh, son a lo mejor más complicados, son los beneficios que tienen o por ejemplo yo qué sé, la salvia o la caléndula que son buenas para los dolores menstruales, que yo por ejemplo la utilizo, es otra planta que utilizo. es ¿Qué seguridad me da? O sea, ¿dónde puedo tener yo eh, la fiabilidad eh, de, de todas las plantas? Y a, para mí era algo súper importante o sea, el saber, vale, sí, yo la voy a utilizar, pero ¿cuánto tiempo la tengo que utilizar? Es más, <ríe> eh, Pasado el tiempo de, de lo que es la medicación, a mí, yo iba a revisiones del médico y me decían, bueno, pues tienes no sé, eh, inflamación de los tendones. Toma, mmm, medicamento. Y decía, eh, vale, ¿esto qué es? Venga, alternativa. Me iba a YouTube, alternativa natural. Va, esto. <risa> eh, y, eh, y fui haciendo así hasta que dije, hola, o sea, podemos buscar algo que nos sirva y que tú sepas, sabes que, es, sabes que es bueno, entonces yo tenía sobre todo, no preocupación, pero sí esa cosita que se me quedaba de decir, necesito saber, sabes, para qué, el, el por qué y el para qué y el cómo, o sea, ¿cómo iba a aprender yo, por ejemplo, que una planta que crece, eh, ¿sabes? Es dentro de las posibilidades, ¿sabes? Y dentro de que no todas las plantas, no todos los organismos son iguales. Pero, jolín, o, o, o, o es que ahora mismo Sí, mirá, eso, no siempre, eso siempre tenemos bueno, que dejarlo sí, en claro o sea, al final, me... que todo lo que hablamos aquí no es consejo de... De tomar nada, que al final cada persona es un miembro, claro. es importante tener un diagnóstico médico, o sea, tener el tratamiento con el farmacéutico. Exacto. Así que, que aquí no estamos dando consejos de claro, nada. Pero... <risas> importante también de decir. oye pues Claro, muchas o sea, yo, yo todo lo que, a ver, ¿sabes? Claro, yo, yo es que las, las infusiones que me tomo así normalmente, pues, a ver, son, eh, ¿sabes?, del día a día que sabes que, pues eso, yo ahora tengo por ejemplo ese conocimiento, pero si yo tengo algo, yo qué sé, algo un poquito más serio, o sea, siempre va a ir eh, por el médico, porque lo que no voy a hacer es consumir algo que, que no sé a lo mejor si me va a sentar bien, ya te digo, no soy doctora, no soy sí. farmacéutica, entonces siempre tienes que tener la, la supervisión, esto no, es na, esto no es algo baladí, ¿Sabes? Ni, ni ni es, por ejemplo, de la misma manera que te están diciendo que los medicamentos no los consumas sin, sin consultarlo con, con el médico, pues todo lo que consumimos, pues el, el médico tiene que ser también nuestro aliado y nuestra persona con la que nos comuniquemos en ese sentido. Sí. Eso está claro. Oye, pues muchas gracias por compartir esto, Fátima. Ya vi como que, que tú estabas buscando ahí algo que te diera seguridad en tus tratamientos y entender bien lo que estabas haciendo y que de verdad servía para ti, ¿no? Porque al final, al buscar en internet, pues como que te aparece un, un muchísima información de, de cada planta, ¿no? Que a veces tampoco sabes si es verdad o no y si es la buena para lo que te pasa a ti, que eso también es lo, lo importante. Y otra cosa que te voy a preguntar yo, siguiendo con con el farmaceta que habías dicho, este, el curso que, que hacemos desde Planta Tu Salud y que tú estás ahí dentro, ¿cuál ha sido la transformación que has tenido tú desde que entraste hasta el día de hoy? ¿Por dónde vayas? Pues mira, a mí me ha... Eh, la reorganización, sobre todo la reorganización. Eh, el, el decir, tienes un espacio bastante óptimo, para, por ejemplo, convertir tu espacio en, en un bosque comestible, donde tienes plantas, puedes tener plantas de todo tipo, eh, donde ya sabes, sobre todo, el abono que tienes que utilizar, que no es lo mismo una planta que, o sea, la melisa que necesite eh, unas, eh, unos o sea, cuidados a una planta de tomate. ¿Sabes? Luego, a ver, que yo, a mí se me va un poco el quitar las, la, las hierbas invasoras, pero, eh, ostras, claro, es que si yo hago un montoncito y luego, ¿sabes? Eso me puede ser, servir de, de, de compost, o sea, es que dentro de, o sea, se puede reutilizar, o sea, yo me voy a, a lo que, bueno, a lo que ahora mismo en educación está, agenda 2030. O sea, la transición ecológica. Ostras, pues vamos a intentar saber qué podemos utilizar. No solamente a plantar una semilla, sino que lo que nos sale alrededor, cómo podemos reutilizar eso también que nos da la naturaleza. Y sobre todo, sobre todo organizar. Yo con el tema de, del sustrato, de buscar, jolín, pues cosas que estamos consumiendo. Es, hay cosas que tenemos en casa que también podemos sabes, utilizar y que le vienen bien a la huerta y que todo eso nos lo va a devolver y al final es eh, este eh, toma y daca, toma y daca yo te lo alimento que para cosechas. que tú me alimentes claro entonces sobre todo es, es, es, es darte cuenta de las posibilidades y luego esto a las generaciones de nideras Hablarles de la necesidad de, de cuidarlo, ¿vale? Que estemos en una ciudad o que estemos en un pueblo o que estemos en el campo. O sea, todo esto se tiene, es cultura que se tiene que transmitir. Y entonces, sí, sí, esa totalmente. transformación de, de, de saber, además, el, que, el cómo, Jolín, por ejemplo, las, eh, tengo una planta y la quiero multiplicar. Las maneras que tienes de hacerlo. Y sobre todo, pues, que que lo que nosotros aquí, eh, no sé, trabajemos, que, que podemos cuidar. O sea, tenemos o sea, hay posibilidad de, de cuidar de manera natural lo que vayamos a, a consumir. Luego tendrás eh, Me otros, ha gustado mucho eh, esta, esta reflexión que has programas. hecho. <risas> Muy bonita, y uniendo sí. con las generaciones del futuro y yo sí que... Te veo que has organizado conceptos, también has ganado en seguridad porque se nota ya como hablas, que ya controlas de muchísimas plantas y, y eso a mí es lo que más feliz me hace, ¿no? Sí. Que consigas ahí resultados y, y sepas lo que haces. Y oye, preguntándote un, un poquito más, siendo una entrevista, ¿qué, ¿cómo te podría, cómo me podrías contar qué significa para ti lo de plantar tu salud? Pues mira, plantar mi salud es tomar conciencia al final. ¿De qué necesita realmente nuestro organismo? ¿De qué es lo más importante? ¿Sabes? ¿A qué queremos? ¿Ganarle tiempo a la vida? ¿O que la vida que tengamos y el tiempo sea de calidad? ¿Sabes? Eh, mm -hmm. Ya no solamente de las plantas, sino eh, la alimentación. Si vivimos en un lugar... ¿Por qué no nos alimentamos con, con cosas de, o sea, con la alimentación de nuestro entorno? ¿No? Algo que nos va a beneficiar es algo que está más cercano a nosotros, que respira el mismo aire que respiramos. o sea, es, eh, Compartimos ese oxígeno. Entonces, y buscar estrategias. Es que plantar la salud significa eh, qué necesito realmente. Y poner sí. eh, todo, o sea, todas las estrategias que, que podamos. Eh, y ante a lo mejor limitaciones, yo qué sé, me voy a lo mismo. Es que tengo poquito espacio. Bueno, pues eh, tengo que decirte que existen eh, los huertos verticales. Pero cuando te comas un tomate o un pepino, <risas> eh, cultivado por ti, cuando busques realmente lo que necesitas, eh, cuando te cuides... Eh, desde lo natural y para lo natural. Que lo natural es un cuerpo que, que va caminando cada día. Y cada día rodeado de, de, de, de la naturaleza. Que al fina, o sea, final, es, si tenemos un buen ambiente, eh, personas, animales, seres vivos, eh, podemos estar. Entonces sí, sí, es totalmente. cuidarnos, pero de verdad. De verdad, es tomar <risa> conciencia de qué es, o sea, qué es lo que yo... Yo, Fátima, necesito para encontrarme mejor, para tener una calidad de vida, para seguir teniendo movilidad, para que eh, o sea, cuando me duele algo, ¿dónde voy? ¿A qué recurro? ¿Me está sirviendo a, o sea, a lo que voy o mejor tengo que modificarlo? Porque si a lo mejor me voy hacia un sitio y lo que estoy consumiendo al final no me sienta bien, bueno, pues voy a retroceder y seguir y volver a la conciencia de, venga, cuerpo, ¿sabes? Cuerpo, mente, todo en globalidad. ¿Qué necesito? Sí, que al final es, un, es la unión del todo, ¿no? Que somos seres que claro. no, no es no es solo una parte la que falla, suele fallar todo y que prestar atención a lo que tú dices, mente, cuerpo, alma y, y te veo que te has puesto súper filosófica con esta pregunta de plantar tu salud y has abierto aquí Pensamientos interesantes que yo creo que a la gente le va a hacer que pensar, las que tenemos por aquí. Así que un, un placer que, que has pensado todo esto, tu forma de expresarte. De hecho comentaban por aquí que se nota que, que estás enamorada de, de las plantas porque lo hablas con un amor y te expresas sí. de una forma que, que da gusto, la verdad. Y no sé, siempre lo que te, lo te gusta como... es lo que defiendes es sí. Que... Sí, y se nota. Totalmente, totalmente. Y yo te quería, te quería añadir, bueno, nosotros estamos ahora preparando el evento online gratuito de Planta Tu Salud, desde la Semana de las Plantas Medicinales, que empieza justo este próximo miércoles. Y bueno, tú hiciste el de la época pasada, que no era un evento, era un tallercito que era diferente. El taller. Este año tiene, sí. tiene otras cosas, es de otra forma. Pero si nos pudieras contar un poco tu experiencia ahí para esta gente que te está escuchando, que se están preparando para, para cuando empecemos, por contarles un poco cómo lo viviste tú y... Y sin hacerles mucho spoiler, no, ya vamos a en entrevista ejemplo, también, que no te quiero molestar mucho. Vale. Eh, a ver, yo por ejemplo, eh, cuando eh, encontré, bueno, o él me encontró, o, no, o, o, o nos, ¿no? nos encontramos, hubo algo, eh, la manera, por ejemplo, con el taller, la manera de, de enfocarlo... Eh, la manera de, de, de, de poder utilizar eh, elementos que tenemos en nuestro entorno, bueno, yo fui por ejemplo, eh, con una de lo que aprendí en el taller, una de las cosas que era una maceta, tipo de maceta yo fui al colegio donde estaba y les dije chicos, mirar qué guay, mirad lo que podemos reutilizar de nuestro día a día oye y por qué no lo hacemos entonces vi que además eran cosas del día a día, no, ¿eh? o sea, no, no eran talleres de estos de solamente teóricos sino prácticos de cosas del día a día que podemos utilizar y que funcionan y dije, oye, ¿Sabes? después en la última masterclass dije, uff, pues necesito saber algo más y necesito aprender más cosas, bueno, o sea, súper intenso el curso, yo además me tomé mi tiempo, que Raúl lo sabe pero eh, completo eh, práctico para hacerte reflexionar o sea, es que te hace reflexionar eh, pero sobre todo esa practicidad que te da el, el, el probar cosas el, el irte además a lo, a lo básico y sobre todo eh, te ayuda a reconocer qué tienes en el entorno más próximo y si no, cuando por favor salgáis a pasear a entornos naturales, saber reconocer lo que hay. O sea, todo ese conocimiento, de verdad, o sea, es que os, os va a abrir eh, una puerta a conocer muchísimo mejor lo que nos rodea y lo que estaba antes que nosotros entonces sobre todo pues de verdad esa, de, desde el principio hasta el final además diferentes eh, profesionales que te dan eh, pues toda la, una formación además complementaria que va unida al curso y de, o sea, de absolutamente o sea no os podéis imaginar de todo es más, para unir tanto mente, cuerpo y naturaleza. O sea, es para ser conectados. Entonces, a mí me gustó mucho porque habla de cosas que además son factibles. No es un, ni, ni, ni un taller, ni un seminario, ni un curso que tú digas, venga, vale, sí, yo esto lo he leído y ahora voy a otra cosa mariposa. No, es que te da opciones para crear entornos naturales, aunque sea la ciudad. Y, Oye, pues me alegro mucho de, de escuchar todo esto que estás comentando. Y creo comentando que por aquí, ti, ¿no? no puedo decir ya, más porque lo tenéis que descubrir. Ya he visto que, que, que has compartido aquí tu experiencia tanto del taller como del curso, ¿no? Compartiendo este, esta experiencia que has tenido tú, que, que yo estoy muy alegre de lo que has conseguido, lo que sigues sí consiguiendo y lo que te ha abierto la mente, ¿no? Lo que estás... Eh, los horizontes que se te están abriendo, por lo que es un placer tenerte aquí. Quería también darte las gracias, que no te lo he dicho antes, por haber estado echando este ratito conmigo, que te, te tengo aquí ya desde hace casi una hora, por lo que agradecerte enormemente tu tiempo, que al final, lo que tú has dicho al inicio, que es lo único que tenemos, ¿no? lo más valioso, que no nos damos cuenta, pero dedicar el tiempo es lo más bonito que puedes hacer por alguien. ¿no? Y para cerrar esta súper entrevista, que la gente por ahí está flipando y agradeciéndote, te quería decir. Quería hacer un té rapidito que me gusta siempre hacer a, a las invitadas invitados que me respondas lo más conciso posible y acabamos la entrevista ¿te parece? Venga, venga, vale. Veamos para... pues el primero es tu libro preferido o el que estés leyendo actualmente o que recomendarás a estas personas que tenemos por aquí. Pues me, mira lo tengo aquí que es el pues que yo de te... espera. Uy segundo. Para reforzar... Uy, para reforzar, vale yo aparte, mirar tengo un libro pequeñito que se llama Plantas Medicinales, donde también salen muchas. Entonces, estoy ahí revisando así cositas entre, entre varios, pero otro es el de cómo entender el cerebro del niño. Entonces, <ríe> tengo varias cositas. Pero este también es para... Sí, pero también este sobre todo enfocado a, también al al cole. Sí. El, ¿Qué plantas podemos tener en el cole? Ah, qué bueno. Oye, pues muchas gracias por compartirlo. La segunda pregunta así de test rapidito. Eh, ¿Tu planta preferida, si te pudieras quedar con unas, tuvieses que quedarte con una, ¿cuál sería? Melisa la, melisa. la melisa. Me ayudó, además... Sí. En los momentos donde me costaba bastante descansar y la melisa. Además, es buenísima. Sí, la melisa. Qué guay. Y siguiente, un lugar que te gustaría visitar en el planeta, ¿cuál, te, ¿cuál tienes ahí apuntado en tu lista? Que dices, esto lo tengo que ver antes o después, voy a verlo y, y me encantaría estar allí. El Machu Picchu. Yo te lo recomiendo, yo estaba allí y, cual. y es brutal. Sí, sí, sí. <risa> sí. Es algo, sí, sí, sí. Además... Eh, la universidad no pude, no pude ir porque no, económicamente no podía y eh, el, curso, o sea, el, el viaje fue hacia ahí. Pero sí, sí, sí, además conocerlo, conocer las culturas, conocer conocer todo, es, toda esa cultura, que me parece. Eh, pues ya, pues ya lo verás antes. cuando, si te puedes escapar allí. Eh, bueno, yo te recomiendo intentar visitarlo con la menor cantidad de turistas posibles, que hay como excursiones guiadas hasta mediodía y luego se van. Y como que hay un par de horas que se queda súper vacío, así intentar ir sin prisas para poder gozártelo. Y hay un punto que te quedas solo y estar solo en esa montaña, en esas ruinas y con esa energía que hay en el Machu Picchu, a mí me marcó muchísimo. Y yo creo que a ti con lo que eres, pues es que vas a flipar, como se suele decir. Así que, sí, bueno, tú, bueno, ya me contarás, <risa> quiero que me escribas cuando vayas para allá. Y otra cosa que te quería sí, comentar bien. yo por aquí, la siguiente pregunta del té rapidito. Alguien que tengas de referente o que te haya inspirado en tu vida, modelo de vida. Mi hermana, mi hermana es centro, mi hermana es equilibrio, yo que soy de mente así inquieta, mi acompañante de vida que más me centra, que me, dije, me dice, eh, para, en mi naturaleza nerviosa, eh, mi, mi tótem, eh, mi hermana. Mi hermana Qué bonito. Oye, pues si nos está viendo tu hermano nos ve después. Un saludo a, a Tere desde aquí. Y, y nada más. Eh, Fátima, yo creo que vamos a cortarlo ya aquí, que no te quiero entretener más, que tienes que hacer tus cosas. Agradecerte el tiempo, sí. tenemos por aquí todavía la gente sigue conectada, así que parece que les, les ha gustado mucho, por lo que agradecerte Dale. enormemente tu paseito por aquí, por el espacio de planta Tu Salud. ¿Y qué nos tienes para acabar? ¿Con qué cerramos? ¿Alguna frase que quieras comentar a la gente que te está escuchando y que te escuchará en futuro? Un mensaje Pues mira, al... Al más. Eh, me quedo con, eh, con la frase, espero decirla bien, una compañera de, de oposición de hace un par de años que defendía que lo que no se conoce no se puede amar. Entonces, conozcamos todo lo que tenemos alrededor para amarlo, para tener respeto mutuo. O sea, lo me, que parece, no me parece una frase perfecta para, para cerrar esta súper entrevista. Joder, te ha quedado ahí clavada. Desde Así ahí. que, sí. nada más, Fátima. Te mando desde aquí un abrazo, un saludo. Por aquí te, te saludan también por el chat, te agradecen que hayas estado aquí este tiempecito y saludar a la gente que lo verá después, que, que serán unos cuantos también, ya te iré contando. Y nos vemos en la semana de las plantas medicinales bueno. con los que estáis por aquí, que empezamos ya el, el miércoles, por lo que a, a tope de power, como suele decir. Y gracias de nuevo a ti, Fátima, por estar sí. un domingo conmigo. <risa> y nos vamos leyendo, Gracias ¿vale? a ti por invitarme. Genial. Bueno, pues os mando un, un abrazo inmenso a, a todo el mundo. Vale, que nos esté viendo y que nos vea después y disfrutemos, de verdad. Vivamos, vamos a vivir. Conectemos con ¿Vale? nuestra salud a través de las plantas. Sí. Pues un saludo, Fátima. Bueno, Cuídate mucho. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Feliz domingo. Chao, chao.